Molina Aragón ya cuenta con ganadora del concurso organizado por el Ayuntamiento y su oficina de turismo. Bueno, pues es un concurso desde el Ayuntamiento de Molina... Eh... Eh, desde también desde el, el, la concejalía de turismo es un concurso que se han, han venido 13 13 logo, logos ha habido, ha habido bastante competencia al final por unanimidad decidimos de, del que ahora vamos a presentar y, y vanessa andrés Lacour que ha sido la ganadora va a presentar y, y eso pues eh, dentro de la marca de molina que es la, la gran desconocida de, de digamos de guadalajara y el logo se va se a va, se va a utilizar como marca turística de Molina y también para las redes sociales y para todo lo que tenga que ver con el turismo en, en Molina de Aragón. Bueno, luego sale de la idea de unir eh, los principales monumentos de Molina, eh, Santa Clara, la iglesia de San el monasterio de San Francisco, el castillo y el puente románico, eh, se unen todos juntando todas las culturas y queriendo dar un paseo por lo que es la ciudad de Molina. En el eslogan se lee Molina de Aragón, conócela, conócela porque es la gran desconocida. Entonces es como que te adentras dentro de la ciudad y vas conociendo lo que es la ciudad en sí. Hay un juego criptográfico en Molina, donde se puede leer Mola, Molina mola.